¿Por qué la mayoría de la gente no le va bien económicamente? O no le va bien en sus relaciones O no le va bien en la salud O no tiene el cuerpo que quiere Porque no se pone la meta Tienes que ponerte la meta de específicamente Qué es lo que quieres Tienes que saber con lujo de detalle Tienes que evitar poner la palabra no Por ejemplo, cierra tus ojos Y no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá ¿En qué pensaste? En tu mamá Entonces tienes que asegurarte que tus metas sean positivas Por ejemplo, si dices No voy a fumar entonces, no voy a fumar, no voy a fumar, tu cerebro está pensando en el no porque bypasea después de varios millones de veces de escuchar el no, de los 0 a los 8 años, lo que hace es bypasear ese no o sea, deja de tomarlo en cuenta desde niño Tú estás destinado a ser millonario, ¿por qué? porque eres hijo del dueño de todo entonces cuando eres hijo del dueño de todo puedes obtener lo que tú quieras entonces quiero que comprendas que estás destinado y vas a lograr lo que quieres Nada más que el principal punto es que sepas qué es lo que quieres. Que tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Te invito por favor a que primero que nada entiendas que todo lo que entra en tu cabeza como pensamientos y todo lo que digas se va a convertir en realidad. Y cambia todo lo que estás pensando si quieres cambiar tu vida. La ley es causa y efecto. Si tú haces algo, en un periodo de tiempo lo vas a recibir. O sea, lo que das, recibes y la ley de causa y efecto dice que si tú siembras una semilla de limón y si tú la estás constantemente apapachando, la estás eh, nutriendo, le estás echando eh, material para que crezca sano, le da el sol, en un periodo de tiempo, escúchame lo que te estoy diciendo, en un periodo de tiempo vas a tener limones, es la ley de causa y efecto, o sea no hay forma de que coseches sin sembrar, tienes que sembrar, entonces Quiero que comprendas que si tienes dinero, si tienes la salud, si tienes el amor que quieres, es porque te lo mereces, porque has sembrado las semillas para poder llegar hasta donde estás. Ley, causa y efecto.